Los antiguos nórdicos creían que las nornas regían el destino. Una buena norna proporcionaba una buena vida, mientras una mala norna traía desgracias. Morando junto al Idrasir y el Pozo de Ur, son distantes. Tanto, que Odin las escucha sin dirigirse a ellas, pues pronunciaban los destinos sin importar los deseos del afectado. De esta manera, al decirlo, ya estaba destinado a ocurrir. Aunque pudiera ser doloroso, podría descargar de culpa, pues los errores en la vida podían culparse a decisiones de las normas, no a las acciones propias.